Canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo en aquella ciudad Que no sabe quién soy Soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy. Estamos acá con el tema del hormuz Vamos a preparar un carbonato Ya... Ya le pude encontrar el punto al carbonato. Así que te quería mostrar más o menos cómo es la cuestión. Vamos a usar un fuego un poco fuerte. No es ni mucho ni poco. Es la mitad. El tema no es el fuego, sino lo que nosotros vamos a controlar de que no se pase. ¿Mm? Yo les voy a mostrar ahora ya, qué rápido que es, ya que... No dura ni un minuto, hay que estar vigilándolo bien. ¿Mm? Te voy a hacer un plano cerquita para que puedas ver bien qué es lo que pasa en el plato. Vamos a poner el plato. Ahí se está calentando. Vamos a... Ah, primero, antes de poner el plato, vamos a ver cómo se comporta el bicarbonato. Sin pasar por ese proceso. ¿Mm? Vamos a tirar el bicarbonato acá. Y vamos a ver qué cuando lo dejamos caer, ¿m? hay partes, lo dejamos caer, Opa. lo dejamos caer, y ven cómo cae, directamente no deja un caminito, el, el, el plato se limpia, entonces ahora vamos a ponerlo en el fuego. Vamos a hacer un primer plano y vamos a ver cómo el bicarbonato empieza a cambiar de consistencia. ¿Mm? Ahí ya se puso un poco más livianito. ¿Mm? Ahí está. Ahora en este punto bajamos el fuego un poco. Ya se hizo, es inmediato. ¿Cómo? Cambia de ser un polvito, ven, a ser como una arena, como si, como si fuera un líquido. Ahí ya se hizo el carbonato, pero le faltan unas partecitas ahí que le vamos a dar. Eso, vamos a ponerlo de abajo arriba, hay que mezclarlo bien, no dejen que se pase, pero como verán, fueron segundos nomás en que se convirtió en carbonato. Bien, ahí ya la consistencia es muy diferente, ¿m? como pueden ver. Ahora ya apago el fuego directamente y podrán ver que es muy diferente ¿m? a lo que era antes. Vean cómo cae. Ahí, ven. Carbonato. carbonato. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver si funciona con una orina. Yo preparé esta orina. Ahí está. Vamos a ver cómo funciona nuestro carbonato cortar un cartoncito a ver esto bueno regla número uno es que nosotros al tirar el carbonato acá adentro no se tienen que formar eh, grumitos vamos a bajar un poco la cámara para poder tener un mejor plano de esto muy bien ahí está bueno, ya podemos entonces ¿eh? miren toda la cantidad que agarré y se lo vamos a tirar bien como verán se disuelve no se forman uno, dos tres de ser transparente Pasó a ponerse turbia. Vamos a remover bien el carbonato del fondo. Y podemos decir que se puso turbia. Quizás le falta un poquito más. Bueno, este carbonato que preparé acá, yo estoy viendo que le faltaba un poquito nomás, pero muy poquito calor. ¿Mm? Pero igual funcionó. ¿Mm? vamos a bajar un poco esto de acá, para poder verlo de mejor manera, a ver qué está pasando con este carbonato, bueno, ahí la orina ya se puso turbia y comenzó con la formación, la precipitación del Hormuz. Vamos a verlo a trasluz. Ahí está. Como verán, no se ve nada para el otro lado. Y recién se veía perfectamente. Ya el hormuz está decantando al fondo. Se nota ahí en esa parte. ¿eh? Como las partículas. Están bajando y hay una parte en la parte de arriba que se empieza a aclarar. Vamos a dejarlo acá, Para que se quede quietito. ¿Cómo está, conejo? ¿Cómo está todo esto? ¿Eh? ¿Estaba que se larga a llover? Che. Parece que va a llover Parece que va a llover Este clima ¿Qué hizo el otro? ¿Qué querías cazar, conejo? ¿Estás cazando o recolectando bichitos? ¿Mm? ¿Conejo hermoso? ¿Qué habrá encontrado? Un bichito A ver esto cómo va Opa, chocamos. Bien, se ve ahí en el fondo, acá, hasta ahí, ahí ya hay un fondillo de Hormuz que bajó. Así que bueno, ahí de lejos lo podemos ver mejor. El fondillo de Hormuz que bajó. Bueno, le faltaba un poquito, ¿Mm? Pero como verán, eh, era con muy poco calor que se hacía. O sea, que era lo que nos venía pasando, se nos venía quemando. No son ni 5 minutos, ni 10 minutos, ni 15 minutos. Es un minuto y lo tenés que estar vigilando porque la consistencia de, de, de ser un fino polvo que se aglutina a hacer como una ligera eh, arena fina que corrediza, es inmediato. Así que bueno, hay que estar ahí con el ojo... Atento. ¿m? Así que bueno, vamos a hacer más pruebas y ver qué sale. Desde ya también te digo que con el tema de... Yo te había mostrado una sal. Bueno. No sé. No me está saliendo con esta sal. No sale nada. Y en cambio... Con esta. Sí. ¿M? Esta a mí... Me la había recomendado un amigo, Macrocen, pero luego en comentarios me dijeron que esta estaba muy lavada y que no tenía nada. Resulta que, bueno, yo la abro y la sal Macrocen está bastante sucia, así que no está muy lavada. Y bueno, hice la prueba del vaso que yo había estado haciendo en, en los dos hangouts que hice, donde no me salía nada. Bueno, resulta que con la sal macrosen sale. Entonces, bueno, hay algo ahí. Y sale inmediatamente, ¿eh? o sea, vos preparás un vaso y le echás al vaso de agua destilada, que serían más o menos 250 centímetros cúbicos, le tirás dos cucharaditas de sal macrocen, cada cucharadita de sal equivale como a 5 gramos, le echás dos. Ya con dos revolvés bien, bien, bien, hasta que se disuelva. Y ahí le tiras el poquito de carbonato Dos cucharaditas Y vas a armar la nube inmediatamente Pero bueno, con la otra sal No me sirvió Vamos a ver cómo va esto Bien, eh Ya está Una cantidad linda Me hubiera gustado más Capaz que... Que bueno Si el carbonato hubiera estado mejor Hubiera logrado un poquito más ¿Mm? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién es ese chiquititi? ¿A dónde querés ir, no? ¿A mi sillón no? Lo quito, que después no te veo. Son del mismo color. Vení para acá. ¿Qué onda vos? ¿eh? Explícame. ¿Qué onda vos? ¿A dónde te vas a ir? ¿Con quién te vas a ir? ¿A, a, a dónde te voy a regalar? ¿Eh? Una casa en adopción necesito. Por favor, adóptenme. Soy un niño lindo y me porto bien. Adópteme, adópteme. Antes que cometa. Antes que me coma mi dueño. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, niñito. No me sigas, ¿eh? No me sigas. Bueno. ¿Qué teníamos acá? Bueno, estas son las dos pruebas que hice. Donde acá preparé bastante sal y acá lo que yo te decía, las dos cucharaditas. Acá le puse dos cucharaditas de la sal macrosen. Dos cucharaditas y precipité. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, sigue la nube, es como que no baja. En cambio, en la orina baja inmediatamente. A ver, sí. ¿Ven? Ya es una, otra cosa. Pero acá, bueno, y acá le eché un montón de sal. Para ver qué pasaba, ¿viste? Y, ¿qué pasó? Me costó mucho más formar la nube. Pero sigue todo flotando ahí. ¿Mm? yo veo que las cosas están flotando todavía no baja nada así que bueno, el laboratorio del Hormuz continúa mientras tanto lo, lo que mejor sale, ya les digo es el de orina y ahora falta echarle al de orina sal sal macrosen ¿Mm? sal macrosen al Hormuz de orina dos cucharaditas de sal con dos cucharaditas de sal ya vamos a aumentar el precipitado así que bueno eso sería por ahora para que lo podamos hacer bien acuérdense de no pasar el carbonato vayanlo viendo, hagan varias pruebas hagan un carbonato de, de, de que ni bien cambie de estado bueno, ese lo dejan aparte, vayan haciendo de a poquito eh, hagan otro carbonato cambio de estado, lo dejan un poquito más y lo dejan aparte otro carbonato y lo dejan un poco más y de esos tres carbonatos, pónganle la, el tiempo de cocción para que puedan tabularlo y luego prueban en las orinas con qué carbonato se precipita más y menos. ¿Mm? Hagan todas las pruebas correspondientes para eh, mejorar este sistema y que cada vez nos sofistiquemos más en la creación de partículas subatómicas nanosólidas. ¿Mm? Canción lleva mi lejos, donde nadie.